Bueno, en el mío, en el que escribo, en el que estoy intentando hacer, en los cortometrajes que, que haya hecho, eh, yo creo que hay una influencia capital. Y es que Berlanga me despertó desde siempre una, eh, un, un amor por el uso del humor dentro, de, dentro del cine. Entonces, me resulta difícil incluso escribir una una película, un guión con crímenes, supongamos sin que haya algo de humor eh, dentro ¿no? y me enseñó cómo el, el humor es un elemento distanciador desdramatizador él mismo una de sus grandes películas La vaquilla, que era una película sobre la guerra civil española eh, utilizó el humor para desdramatizar cuanto eh, ocurría en la guerra desdramatizar los odios y todo este tipo de cosas y presentar personas en situaciones límites, que es lo más interesante que puede hacer el cine, no, no intentar juzgar a los personajes, no intentar eh, someterlos a, a una moral propia que les impones, sino eh, dejar que los personajes sean quienes son y que eso, el encuentro de esos personajes, cuente la, la historia. Yo creo que, que ese uso del humor distanciador es eh, una de las mejores eh, herencias que me ha dejado Berlanga. Yo creo que en general también eh, ocurre que hablando con, con cineastas, eh, iba a decir jóvenes, pero en comparación con vosotras, eh, todos somos muy mayores. Yo no decía jóvenes por mí, sino eh, cineastas más jóvenes que, que yo, por Jacobeaga eh, eh, u otros... Eh, ellos eh, perciben que eh, el humor que se hace hoy tiene poco que ver con el que hacía Berlanga. Yo creo que si las películas de Berlanga quedan para la posteridad es porque hacen un análisis eh, excelente de cómo es el ser humano, cómo es el español, que era su, su, al final su, eh, su personaje mirado... Eh. Y, y cómo eh, ese, esas, ese cine suyo hace esa disección y comprende a los personajes. Nos reímos de vernos retratados en esos personajes en los que reconocemos nuestros propios problemas, nuestras propias mezquindades, nuestra manera de ser, y al vernos reflejados en ellos nos, nos reímos. Eso es algo que yo creo que en general ha perdido la comedia en España, salvando cineastas como Borja Cobeaga, como Oscar Aibar, algunos que sí que tienen... Eh, una, esa tradición de Berlanga de algún modo eh, presente de otra manera Alex de la Iglesia de otra manera Santiago Segura eh, pero hay algunos cineastas que sí tienen muy clara la huella de Berlanga pero exactamente el tipo de comedia que hacía Berlanga hoy no lo está haciendo nadie creo, creo que no hay esa escuela, no hay eh, esos planteamientos de contar una historia dramática, porque la historia del verdugo es dramática, la historia de la vaquilla es dramática, o la escopeta nacional serían historias dramáticas, eh, miradas con la distancia que produce el, el humor. Y, y en general yo creo que eso no, no está... En ese sentido Berlanga es irrepetible, pero eh, a la vez todos nos reconocemos en él, hagamos cine o... Y no. yo creo que esa es su, su vigencia, más allá de que sigan haciéndose películas tal cual él las hacía. Porque yo creo que expresaban a una persona, un personaje muy singular, que era el propio Berlanga. Si le conocías y veías sus películas, veías que evidentemente, claro, eh, comprendías por qué habían brotado eh, así esas, esas películas de esta persona. ¿no? Y, y en la medida en que es irrepetible, como suele ocurrir con los que son geniales, eh, no, hay, no hay otro. Podríamos plantearnos eh, eh, quién hace cine como Almodóvar, ¿no? eh, dado que es alguien que hoy está reconocido en todo el mundo. Y es, pero al final solo hay un Almodóvar y solo hay un Berlanga, ¿no? y solo hay un Hitchcock y solo hay un John Ford. ¿no? Creo que básicamente hay dos líneas de, de humor muy, muy claras en, en el cine que se hace en España hoy día. Eh, por un lado, hablaría de una línea eh, que es más bien fácil, de un chiste grueso, a veces pretendidamente eh, rompedora, eh, pero al final eh, se convierte en, en un humor un tanto grosero. En, en en ocasiones y eh, con poca eh, profundidad. Luego, hay cineastas, antes hablaba de Borja Coveaga o, o de Oscar Aibar, eh, podríamos hablar de otros, o alguien como Paco Plaza, por ejemplo, que aunque sus películas eh, a priori no son comedias, si alguien ve REC, encuentra en el propio REC la huella de Berlanga, ¿no? en esas entrevistas que ocurren en, en, en la escalera de la casa que está eh, infectada, por, por decirlo así. Y en estos cineastas lo que sí hay es una reflexión sobre los temas que quieren tratar y eh, han dado con el camino en el que el, el humor es la mejor manera de reflejar esas realidades que quieren reflejar. Entonces, eh, sí hay algunos cineastas que eh, sí... Eh, juegan esa comedia más reflexiva, eh, pero no abunda. Yo creo que en, en general el modelo es vamos a hacer una película con muchos chistes eh, que tenga éxito y si tiene éxito hacemos otra y hacemos otra y hacemos otra, pero eh, repitiendo modelos, no con la libertad que da el ser un cineasta que realmente reflexiona sobre los temas que, que se están abordando. Recuerdo anécdotas muy divertidas incluso, porque si, eh, por ejemplo, por contar anécdotas que tienen que ver con el estilo de Berlanga, el estilo de Berlanga eh, lo basa en muchas ocasiones en el uso del plano secuencia, porque como él hacía... Eh, estas escenas tan abigarradas, tan llenas de personajes, donde todos hablan a la vez, donde ocurre algo en primer término, pero en segundo término hay otros personajes que están hablando y gesticulando también. Eh, y tendí a hacer esos planos largos, esos planos secuencias sin corte, eh, donde, eh, eh, con los cuales, después de haber ensayado, a lo mejor una tarde sin rodar, ensayando exclusivamente, todos esos movimientos de cámara en una coreografía perfecta entre todo ese grupo de personajes, y eh, el, el, la cámara que se desplazaba, no eran cámaras tan ligeras como las que tenemos hoy, se desplazaba con un equipo donde al lado estaba el foquista, donde había un maquinista moviendo eh, sobre los raíles del, del trabajo en la cámara, era todo muy complejo. Eh, bueno, pues eso le llevaba a rodar, además, eh, con, con película, estamos hablando en analógico, donde la película era cara. Eh, y no se podía desperdiciar, pero rodaba esos planos tan, tan largos que naturalmente había que evitar que se estropeara en ningún momento la escena, es decir, que, que, que alguien se equivocara, porque eh, eso era tirar todo el rollo, a lo mejor de cinco minutos que lleva rodado sin cortar, y vuelta a empezar desde el, desde el principio. Bueno, pues de recuerdo que en Todos a la cárcel... Había una escena en el patio de la cárcel donde estaban ocurriendo otras cosas, pero en determinado momento había unos figurantes que estaban haciendo que eran. Eh, eh, que estaban. Eh, ya, ya me vendrá la palabra. Eh, desinfectando la cárcel. Estaban desinfectando el patio de la cárcel. Y eh, eh, tenían que decir una frase que era. Eh, eh, estos chinches no mueren nunca, habrá que usar una fórmula enriquecida. Entonces, eh, todo el plano evoluciona desde el principio con los personajes principales, hablando entre ellos, moviéndose, yendo de un sitio a otro, y al final del plano ya llegan donde están los figurantes que el director de la cárcel le dice «Bueno, pero ¿qué pasa? ¿No acabáis?» Y dice, «Estos chinches no, no mueren nunca». Habrá que usar una fórmula y se queda el figurante así, una fórmula, una fórmula... Y no le sale enriquecida, bueno, vuelta a empezar. Otra vez evoluciona todo, los actores, desde el, a primera todos, ¿no? Todos desde el principio, eh, eh, interactuando entre ellos, moviéndose, finalmente, al cabo de muchos minutos, llegan al mismo punto. Eh, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no acabáis? Bueno, estos chinches no mueren nunca. Habrá que usar una fórmula... ya se les había olvidado otra vez. Por no haceros lo largo, lo repetimos no sé cuántas veces, muchísimas, no había manera. Y al final estaba Agustín González, que es uno de nuestros grandes actores de, de siempre, eh, era uno de los que participaba en esa escena, un actor con mucha experiencia, con mucho carácter y que al final, eh, conociendo cómo son los actores y conociendo que este figurante está un poco impresionado con tanto actor conocido y rodando con Berlán y todo esto, se acerca y le dice, mira Luis, el chico no lo va a decir nunca porque ya se le ha trabado y no lo va a poder decir. El que diga, estos chinches no mueren nunca, y yo diré, habrá que usar una fórmula enriquecida. Y Luis dice, ah, muy bien, muy bien, estupendo, pues vamos a hacerlo Si venga todos a primera barra. Y empieza otra vez la toma, pim, pam, pam, de aquí a allá, este actor habla con el otro, se van, tal, siguen evolucionando y llegan al final, donde están los matachinches, y dicen, oh, ¿qué pasa? ¿Que no acabáis? Y dice estos chinches no mueren nunca. Y entonces ya el actor dice, Agustín González, habrá que usar una fórmula. Se le había olvidado, enriquecida. Entonces a veces la presión era, era, era para todos, ¿no? Pero... Eh, ¿Cómo son las cosas? Que finalmente él no, no, no podía eh, decir enriquecida tampoco. Y con estos planos secuencia hay infinidad de anécdotas con, con Berlanga, los podría tener aquí cinco días contando anécdotas de este tipo. Tuve la suerte de conocer a Berlanga tanto fuera de los rodajes como en los rodajes. De hecho, la mayor parte del tiempo estábamos fuera de los rodajes. Nos conocimos casi 20 años y, y en ese tiempo solo hicimos juntos eh, tres películas. Juntos es una pretensión por mi parte, solo hice con él tres películas. ¿no? Eh, pero fueron tres momentos espectaculares profesionalmente para mí, también en lo, en lo personal. Y... y Realmente no notaba mucha diferencia dentro y fuera del, del set, eh, de la localización, pero sí recuerdo que yo le había tratado bastante antes de todos a la cárcel. Nunca habíamos compartido un rodaje, pero el, el primer día que llegó el rodaje me pareció más alto. Esto es curioso, me pareció más alto. El hombre estaba absolutamente en, en su salsa, era alto de por sí, le, de, de joven le llamaban el larguirucho y el longaniza y estas cosas, ¿no? cuando jugaba al fútbol, pero eh, eh, yo tuve esa impresión, cuando llegué al rodaje, dije, Luis es más alto, Luis no, entonces yo le llamaba Don Luis, eh, eh, pero él ya no me lo consentía, Al tercer día de, de rodaje me dijo, como me vuelvas a llamar Don Luis o me hables de usted, te vas a tener que ir a tu casa". Y ahí corregía ya rápidamente, ya empecé a tutearle, que era lo que nos pedía cuando trabajábamos con él. Y, y recuerdo que era alguien muy preciso en, en rodaje, de una precisión eh, absoluta, no era autoritario, pero no cejaba mientras no conseguía aquello que quería del actor. Hablando con actores y actores de la talla de José Luis López Vázquez o de José safa Tornil o Manuel Alexandre, Rafael Alonso, algunos de los grandes actores de nuestra historia y que habían trabajado con muchísima gente, no solo con, con Berlanga, eh, ellos me contaban al principio, en ese primer eh, rodaje, yo tendía a irme a comer con, con ellos porque me gustaba estar con los veteranísimos, que tenían mucha más historia para contar y, y muchas experiencias, y eh, me decían, eh, Luis no sabe lo que quiere, Luis te da el personaje. Eh, esto es algo que él también decía, él decía que él había dirigido al, al actor cuando seleccionaba al actor que iba a hacer el papel porque seleccionaba ya a alguien que encajaba perfectamente con lo que él quería y sabía que ese actor le iba a aportar aquello que él quería. De hecho, si tú leías sus guiones, no había muchas acotaciones, casi ninguna, con respecto a qué tenía que hacer el actor, cómo debía reaccionar, cómo debía gesticular. Eh, eh, básicamente eran una exposición del lugar donde transcurría la acción, qué elementos había en el decorado que fueran a ser utilizados por los actores y a continuación un listado de diálogos donde te ponía el nombre del, del personaje y qué decía. Y él ya sabía lo que iba a poner cada actor en función de la selección de, de, de actores que, que había hecho. Y os decían eso, decía Manuel Sandri, por ejemplo, me acuerdo un día que, que decía, no sabe lo, lo que quiere, sabe lo que no quiere, que es lo más importante. Y dice, y entonces él eh, te da el personaje, te da los diálogos y tú vas haciendo. Y él te dice, no, y te quita cosas, matiza cosas que tú has hecho, dice, no, no, en la siguiente toma no hagas esto, o en los ensayos. Porque primero, la manera de funcionar Berlanga era que primero se sentaban todos, como estamos nosotros, en, en un círculo, a hacer una italiana, que era un repaso de guión leído. y Cada uno lecía, leía su, su diálogo. Entonces, eh, a él le gustaba que entonces los actores metieran morcillas, improvisaciones, eh, que se llamaban en, en el argot, eh, de teatro y se trasladó a cine, son morcillas. Entonces, tú, y esto, tal, cual... Y, Alguien decía algo que no estaba en el guión y dice ah, eso es bueno, eso es bueno, eso manténlo luego en la toma, tal, este tipo de, de cosas. Después ya pasaban al ensayo con cámara. Entonces ya se iban al decorado y eh, se ensayaba con la cámara todos los movimientos. Cuando había plano secuencia o planos largos, eh, la, el ensayo era mucho más elaborado, porque mientras se decía la frase había que llegar a determinado punto, imaginad lo que es iluminar... Todo un set donde va a haber distintos puntos donde la cámara para y se vuelve al revés y, y, y regresa por donde ha venido y no se tiene que ver la vía del travelling que te ha traído. Es decir, muy complejo. Y, y una vez se había hecho ese ensayo y ya se pasaba a, a grabar. A veces él eh, tenía la táctica de decir al director de fotografía o al, al operador de, de cámara, sin que los actores lo supieran, graba el ensayo, rueda el ensayo, digamos, rueda el ensayo". Eh, porque decía que a veces el actor aún no había mecanizado demasiado y era mucho más libre y te daba cosas en el ensayo que luego, si le decías que las repitiera en, eh, cuando él era consciente de que la cámara estaba grabando, no te las daba. Por lo tanto, intentaba captar todos aquellos, él veía, eh, eh, él veía el rodaje como la captación de fragmentos de vida, fragmentos donde todo estaba, todo estaba vivo, eh, podía haber aportaciones que no estaban previstas y que enriquecieran el... el el planteamiento de la película y entonces intentaba que eso estuviera. Y en ocasiones le vi decir esto. De, de no, no, no puedo decir si era habitual, eh, no puedo decir si siempre eh, quería los ensayos grabados, pero en ocasiones sí que le recuerdo acercándose al, al operador diciéndole vamos a rodar el ensayo. Rueda, da motor en el ensayo, ¿no? da motor sin que se enteren los actores. ¿no? Bueno, podríamos empezar hablando de una frase que estuvo de moda en los años 50 porque la dijo Juan Antonio Bardem en las conversaciones de Salamanca, que era un encuentro de todo el cine español que se hacía entonces, los, los cineastas, de operadores, de escritores, de guionistas, en Salamanca para reflexionar sobre el cine que se estaba haciendo y eh, tras las cuales, esto fue en el año 1955, tras las cuales, allí estaba Bar, eh, Berlanga también junto con Bardem y con otros. Eh, tras las cuales el cine español en general, o una parte del cine español, decidió que era interesante hacer las películas en tono realista, porque concebían el realismo como un retrato de la realidad y pensaban que el cine sería socialmente más eficiente si recogía la, la realidad. Eh, Berlanga, eh, años después, pero no solo, ya cuando terminaron... Eh, aquellas jornadas de cine español decía que se habían equivocado. Que se habían equivocado porque el cine español era muy diverso. Había una industria del cine español. Se hacían películas realistas y se hacían comedias y se hacían películas policíacas y había muchos géneros cinematográficos. Había películas folclóricas, había películas de época, históricas eh, y todo eso, cuando ellos hablaron de hacer cine realista y salir a rodar a la calle en edificios que eran naturales y este tipo de cosas... Eh, contribuyó a que los productores dijeran, ah, fenomenal, así no tenemos que pagar decorados, construcción de decorados, ni platós, ni todas estas cosas, y eh, las películas son económicamente más viables. Eh, por lo tanto, empezó a abandonarse todo aquel cine que se hacía, toda aquella riqueza de géneros, y tendió a convertirse en... Eh, en eh, un planteamiento que luego había muchos matices que hacer en función de quiénes eran los directores o los guionistas o los productores que había detrás de cada película, pero que en general se apostó por eh, ese tipo de rodaje en tono realista. Eh, esta era la opinión de Berlanga, eh, no necesariamente tenemos que compartirla, pero desde luego tratándose de Berlanga es, hay que tenerla muy en cuenta. Eh, el cine español ha evolucionado mucho, quizá la palabra evolucionado no es la más correcta, ha cambiado mucho, ha cambiado varias veces, eh, ha dependido mucho desde la transición eh, en función de eh, las leyes de cinematografía que han estado vigentes en, en cada momento y el propio Berlanga vive una experiencia que es el cambio de modelo de productor. El tipo de productor conocedor del mundo del cine, que amaba el cine, que existía en su época, en su caso Alfredo Matas, se convirtió en un aliado absoluto. Hizo con El Plácido y después de hacer otras películas con otros productores, eh, ya hizo La escopeta nacional, Patrimonio nacional, Nacional 3, La vaquilla... Eh, ese tipo de productor fue desapareciendo. Alguno queda, quizá Enrique Cerezo, quizá algún otro, pero eh, en general eh, ese tipo de productor ha ido desapareciendo. Y fueron surgiendo otros productores eh, que, eh, en general, eh, lo que hacían era buscar el dinero y gestionarlo eh, y, en muchas ocasiones, un modelo que implicaba que la, eh, la película no se hacía si no se conseguía una subvención estatal, estatal o, de, o, o de un gobierno autonómico, que al final es Estado también, es decir, pero eh, eh, si no intervenía claramente el dinero público. Entonces, eh, luego hay muchos matices que hacer, pero generalmente se, eh, ese es un panorama general que ha sido cambiante y eh, que hoy funciona así. Eh, una de las particularidades es que hace, por las jornadas que estamos teniendo hoy, aunque esto se puede ver en cualquier momento, no necesariamente eh, conectado a las jornadas, hace 20 años empezó a considerarse que había... Eh, dos modelos de película básicamente que se podían hacer en, en España. La película del tipo que hacía Alejandro Amenábar o que hacían otros cineastas que era una película mmm, en la que se invertía mucho dinero, eh, muy cara, muy acabada eh, eh, técnicamente y otras películas más pequeñas pero muy interesantes como Solas, que era una película de, de Benito Zambrano básicamente con dos actrices y un actor eh, que contaban eh, historias muy realistas, muy potentes, pero hechas con muy poquito dinero. Eso genera otro modelo que impera durante los diez primeros años de nuestro siglo eh, de un modo u otro. Cuando llegaban los Goya, los cineastas ya decían siempre a ver cuál es la película grande y cuál es la película pequeña, por entendernos, que están nominadas. Todo esto es constantemente cambiante y, y no os quiero aburrir tampoco con, con todos los eh, detalles pero yo creo que estamos en, en un momento en el que las plataformas eh, eh, que, que, que están entrando a coproducir el cine tienen mucho que decir y pueden determinar el modelo y cada una es de su padre y de su madre. HBO es una cosa, Amazon es otra cosa, Movistar es otra cosa, Netflix es otra cosa y yo creo que todas son necesarias, cada una con, con un modelo, siempre que se respete qué es el cine y por qué estamos haciendo cine, ¿no? Creo que esto no lo podemos perder eh, nunca de vista, pero yo creo que son determinantes. Ahora mismo cuando eh, hay un proyecto eh, y empiezas a moverlo, lo primero que te preguntan es qué plataforma tienes, con quién estás eh, eh, haciendo la, la película. Esto es estupendo por un lado. Por otro lado, a mí me da pena que se pierda la posibilidad de hacer una película, entre comillas, pequeña. Es esa película que no requiere tanto dinero y que, eh, sin embargo, emocionalmente, eh, en cuanto a la historia, en cuanto a los personajes, en cuanto a lo que se está contando, so, es una película interesante. Y, y esas películas me da la sensación, y puedo estar equivocado, pero me da la sensación de que cada vez es más difícil que encuentren su camino para la, para la producción. Es decir... Me parece que eh, está muy bien que se hagan las películas que se están haciendo, pero se corre el riesgo de que haya películas que queden al margen y que son igualmente interesantes. Este año va a ser muy curioso ver eh, en los Goya, por las películas de las que se está hablando, eh, cómo funcionan determinadas películas frente a una película tan singular, tan especial como Lo que Arde, que es cine absoluto, que probablemente haya en ella mucho más cine que en muchas otras películas, no digo de las nominadas, no, no, no quiero hacer ese tipo de, de planteamientos o, o de otras no nominadas, pero eh, cabría ver cuánto resquicio queda en la producción española para que haya productores que apuesten por historias que no ofrezcan eh, un espectáculo... Eh, eh, más o menos vacío en general, que puede ser como una montaña rusa, muy divertido, pero que bajas y ya no te acuerdas de la película. Al cabo de dos semanas no sabes ni, ni qué película viste. Yo creo que es importante el, el debate que se ha generado con Scorsese cuando habla eh, de cómo deben seguir existiendo determinado tipo de historias y cómo no todo debe ser cine, cine no, perdón, él habla de películas de, de superhéroes. Entonces el planteamiento es, bueno, pues están las películas de superhéroes, pero lo que no puede ser es que ya solo le puedes llevar a un productor una película de superhéroes porque si no, es, no es producida. O un cine, un distribuidor, o no, no te va a llevar una película que no sea de superhéroes porque no hay garantías de recuperar el, el dinero. Y tiene que seguir habiendo espacio para las películas que de verdad están sabiendo contar con un lenguaje cinematográfico y que están exponiendo emociones, eh, y eh, sentimientos reales. ¿no? Para mí la, la definición del cine más bonita es una que hacía John Ford que cuando le hablaban y decían bueno pero su película es de esta tendencia ideológica o es de la otra decía no no no vamos a ver decía, no me importa la ideología de los personajes ni mucho menos le importa al público la mía decía lo que lo que me importa es tener a personas en una situación límite y entonces eh, en esa situación límite eh, surge los personajes, claro, en una situación límite eh, surge el ser humano, surge todo aquello que es el ser humano. Y el cine, en la medida en que nos ayude a disfrutar con él, desde luego, eh, eh, pero nos refleje como seres humanos, seguirá siendo cine. Creo que si deja de reflejar al ser humano, podrá convertirse en películas, pero no en lo que entendemos eh, como cine. Bueno, pues eh, yo quise hacer cine desde antes de saber eh, qué era el cine. Es decir, yo era un niño y cuando llegaban a casa de mis padres sus amigos y nos preguntaban, yo soy el mayor de cuatro hermanos, nos preguntaban, bueno, la pequeña es chica, y bueno, somos todos mayores. Eh, pero cuando nos preguntaban los amigos de nuestros padres, aquí habitual, de bueno, ¿qué quieres ser de mayor? Pues mis, amigos, mis hermanos iban variando una semana quería ser médico, la otra albañil, la otra astronauta, la otra quería ser otra cosa, ¿no? y, y yo vi algo que no sabía, que era que no conocía la figura del director de cine porque era muy niño, pero sí era consciente de que había algo en las películas que se relacionaba conmigo y era algo que yo quería hacer. Tardé en descubrirla y me costaba explicar qué era lo que quería hacer. De hecho, mi padre un, un tiempo pensó que quería ser locutor del telediario. No intentaba explicar que quería hacer aquello que veía en la televisión, ¿no? Y, y, y cuando pasó el tiempo y fui cumpliendo ya ocho años y todo esto, empecé a ver que había una figura en las películas que era el director y que era común eh, en todas las películas que hubiera un director. Y pensé que naturalmente pues, con ese nombre debía ser alguien que organizaba el relato de alguna manera. Yo no podía expresarlo así, pero mm, intuí algo de esto. Y empecé a querer ser el director de de cine. Todo esto estaba muy bien hasta que llegó el momento en que tengo que escoger carrera, claro, porque entonces no había ni en el CEO ni en ningún sitio eh, un, ni una escuela oficial de cine ni una facultad donde te enseñaran el, el, el, el oficio y, y, y ya cuando planteaba en casa que quería hacer cine, ya mi padre lo que decía, es bueno, pon los pies en el suelo, esto lo hace una élite eh, eh, y es muy difícil entrar y todo eso y yo siempre pensé que eso no era así. Con el tiempo, cuanto más he estado en el cine, he visto que mi padre tenía mucha razón, pero bueno, ahora sí eh, tiré por, por ese camino. Y para mí fue crucial encontrarme con Berlanga. Eh, yo encontré a Berlanga en unas conferencias en, en Valencia, en una conferencia en Valencia, y, y empecé a hacerle preguntas. Era en un colegio mayor, femenino, eh, y... Y las preguntas eran las lógicas. ¿Y usted en qué piensa cuando quiere hacer una película? ¿Y cuáles son sus actores favoritos? ¿Con qué actores americanos le gustaría trabajar? Y este tipo de, de cosas. Yo le hice dos preguntas que eran un poco más. Yo había leído mucho sobre Berlanga y, y admiraba mucho su cine. Y, y eran. Bueno, pues una pregunta recuerdo que era: ¿qué tamaño natural eh, tenía otro final distinto en el guión? ¿Y si ese final se llegó a rodar o no? Y había otra que tenía que ver con las conversaciones de Salamanca. Entonces. Cuando yo hice esas dos preguntas, cuando ya hice la segunda, eh, él eh, me dijo, bueno, bueno, me dice, tú pareces enterado de cosas, pero ¿por qué no nos quedamos después y si seguimos hablando? Y yo me quedé impresionado y dije, sí, sí, por supuesto, tienes prisa. No, no, no, no, no, no. yo allí era, yo estaba el último además, porque claro, eh, pues estas cosas por, por, por educación, naturalmente, pues dejar los asientos a todo el mundo y más, si todo eran chicas, estábamos... Afortunadamente educados así, creo. Y, la, y, y yo estaba al final y yo ahí pequeñito decía: No, no, claro no, que no, no tengo ninguna prisa. claro. Entonces me esperé y él se quedó en la calle. Venían su esposa y, y varios amigos que al final acabaron yéndose y nos dejaron ahí hablando como tontos en la calle. Se acercó María Jesús, una mujer a la que luego naturalmente conocí y, y conservamos la amistad aún hoy. Eh, y le dijo, bueno, Luis, nosotros nos vamos al hotel, ya llegarás. Y nosotros nos quedamos charlando en la calle. Y él me enseñó una lección importante. Me dijo que, que yo no le había dado importancia y yo estaba fascinado porque se quedara a hablar conmigo. Y, pero, pero comprendí y me dijo, no, dices es que tus preguntas eran muy, muy interesantes, pero rompían el ritmo de, el, de lo que se estaba hablando allí. Entonces yo dije, ah, lección, apunta, Rafa. Eh, si sí, ahí la línea va por un lado, te estás haciendo preguntas muy específicas que a lo mejor no tocan. ¿no? Y Pero no, él no, con mucha generosidad se quedó, estuvo hablando conmigo de eso y de muchas otras cosas. Y me dijo, ¿y tú qué haces para.? Eh, eh, eh, porque yo le dije que quería dirigir. Y me dice, ¿tú qué, qué haces para.? para dirigir como de forma, digo, pues veo todas las películas de la filmoteca, todas las que se estrenan, todas las de televisión, las cargo y las veo varias veces. Como no hay escuelas en, en España, amigos americanos me mandan los libros que utilizan en, en la Universidad del Sur de California, en UCLA y en otros sitios. Y voy y me dice bueno, todo eso está muy bien, no dejes de hacerlo. Pero lo importante es estar en el tajo. Fueron palabras literales, estar en el tajo y me dijo, ¿por qué no me llamas? tómate mi teléfono, que ya no daba crédito a nada, tómate mi teléfono mira, el teléfono de mi casa su teléfono de su casa de Somosaguas Aguas y cuando sepas que voy a hacer una película llámame, dice, eh, dice voy a hacer una película que no sé yo a hacer, eh, Viva Rusia que era la cuarta de la saga de los Legueneche, que era en la escopeta nacional Patrimonio Nacional, Nacional 3 y Viva Rusia, que va a ser otra con la misma familia Legueneche, Nobles venidos a menos y aristócratas venidos a menos, y... pero finalmente hizo todos a la cárcel. Entonces yo recuerdo que yo tenía una invitada americana en, en casa y me estaba dedicando a, a ella, señora de Valencia un poco y todo esto, y por lo tanto eh, perdí el momento en que empezaba la película, no fui consciente, sabía que venía la película en julio, pero creía que era más adelante, y cuando se fue la americana me di cuenta que eh, ya llevaban un día de rodaje, y dijo, ¿Y ahora cómo hago? y Estaban rodando, leí en la prensa en la cárcel Modelo eh, de hombres en, en Valencia y me fui para allá. La cárcel estaba todavía en activo, aunque habían empezado a trasladar, acababan de hacer picasen y habían empezado a trasladar a algunos presos. Y yo llegaba y hablaba con alguien que luego conocí muy bien, que era alguien de producción, que estaba en la puerta, que naturalmente no dejaba pasar a nadie. Y yo llego un día y, y digo, bueno, eh, el señor Berlanga y ya que él me mira así de reojo como diciendo, este chaval, ¿en qué está pensando? Y, y le digo, ¿tiene inconveniente si le dejo una nota? Yo le escribo una nota, don Luis, soy Rafael Maluenda, se acuerda de mí. Nos habíamos visto muchas veces, pero siempre piensas que una persona eh, que ve tanta gente al cabo de un día o al cabo de tanto tiempo, eh, no tiene por qué acordarse de ti. pero ¿se acuerda de mí? Tal, tal, Rafael Maluenda... Y, y dejé la nota con la esperanza de que se la dieran. Volví al día siguiente por la mañana y, y pregunté, bueno, el señor Greggale, ay, no le hemos dado tu nota, perdón, bueno, me fui y digo, bueno, pues vuelvo después de comer por si acaso. Volví después de comer y no, no, pues no, no, no. Y yo ya pensé que había perdido la ocasión, pero volví al día siguiente. Y dije, bueno, el señor Berlanga no ha dejado nada dicho para mí, le han dado mi nota, no ha dejado nada dicho para mí. Pero yo ya decía, no ha dejado nada, nada dicho para mí, incluyendo la negación en mi pregunta, para no quedarte muy tonto, como diciendo, claro, naturalmente no habrá dicho nada para mí. Eh, y entonces, aquel cuando me vio, abrió los ojos y dice, ¡ah, no, no, no, un momento, un momento! Y dice, no, ha dicho que... que, que no, no ha dejado ninguna nota, pero ha dicho que avisemos. Y se metió para adentro, salió con el director de producción... Carlos Caro, uno de los eh, grandes productores ejecutivos de, de, bueno, de Antena 3 y con muchas eh, películas, y, y, y salió todo el director ejecutivo, se presentó, hola, soy Juan Carlos Caro, Luis ha dicho que, que dejemos pasar siempre que vengas, que tal, entonces me dio la oportunidad, me, me fue enseñando dónde estaba el maquillaje, dónde estaban los figurantes, dónde estaban haciendo qué cosa y al final me saca uno de los patios de la cárcel, donde hacía un calor en pleno julio, eh, este sol de justicia que cae en Valencia y, y yo salgo y veo desplegado todo un carnaval porque veo desde indios amazónicos a un tío gordo con melenas que yo entonces no sabía que era Santiago Segura, que entonces no era... Eh, eh, conocido, todavía había hecho unos cortos bueno, sí, le, pero la, eh, eh, yo sabía que existía Santiago porque le había conocido unos años antes, pero ahí no lo reconocí, y un montón de actores que yo admiraba de distintas generaciones, que yo admiraba de verles en televisión y en otras eh, películas y en teatro y, y aquello para mí fue esto es Hollywood, ¿no? directamente o la idea que tú tienes de Hollywood en ese momento y eh, él me dijo, bueno, pues Luis está ensayando allí con los actores estaba con una italiana eh, está ensayando con los actores eh, quédate por aquí cuando veas que para acércate y le agradeces, y yo que educado sí que estaba. sí, sí, claro, naturalmente. Ya me acerqué cuando vi que se levantaban. Don Luis, hola, Rafa, hombre, Rafa, tal, no sé qué. Y enseguida te integró, empezó a, a, a presentarte gente, y, y fenomenal. Y entonces yo lo que hacía era que, como era tal mi pasión, yo llegaba a primera hora de la mañana, cuando llegaban los carpinteros, a empezar a montar el sed y los eléctricos, a empezar a tirar mangas y todo aquello... Eh, y me iba al último. Por lo tanto, tenía la posibilidad de ver eh, todo el despliegue y conocer qué hacía, eh, quién hacía qué en un equipo de cine, eh, empezando además con, con el cineasta más grande que había dado España. ¿no? Y, y bueno, pues esa generosidad de, de Berlanga fue mi aliento. Tengo que decir que no lo hacía solo conmigo, lo hacía con con gente joven que se acercaba y mostraba una ilusión o un entusiasmo y él quería apoyar siempre, siempre eso. Bien es verdad que hubo gente que después de dos semanas de rodaje vio lo duro que era aquello y desaparecieron y nunca más volvían. ¿no? Pero yo me quedé, me quedé porque lo tenía ya en la sangre y no podía eh, dejarlo. Y, y ese fue mi, mi comienzo que, que le debo absolutamente a Luis García Berlanga, claro. Bueno, pues alguien que quiera empezar en el, en el terreno audiovisual, yo creo que lo primero que tendría que hacer es, eh, después de ver mucho, decidir dónde quiere estar, porque el audiovisual es amplio y da para hacer eh, televisión, hacer documentales, películas de ficción, series, miniseries, eh, eh, vivimos eh, en un mundo... ...que depende tanto de, de, la, de la imagen... ...que eh, los caminos son, son muchos. Eh, probablemente cada uno encontrará... Eh, ...dónde le tira más el, el corazón, eso está claro. Yo creo que eh, recomendaría sobre todo... Eh, ...mucha capacidad de trabajo... ...mucha capacidad para aceptar noes... ...porque va a haber muchos... Eh, ...no desfallecer hasta encontrar el, el hueco... Y sí intentar singularizarse de alguna manera. Y es que la visión de uno eh, sea ofrecida. Es decir, eh, hay algo de lo que hablan los cineastas ya desde los años 70 y no imaginaban cómo iba a ser nuestro mundo en la medida en que nos levantamos por la mañana, abrimos los ojos y estamos ya consumiendo imágenes artificiales en la medida en que han sido generadas por, por infinidad de gente. Ya no hay solo cineastas, ya no hay solo gente que domina el lenguaje cinematográfico generando audiovisual, sino que todos nosotros, por decir algo, mis primos, están eh, haciendo piezas audiovisuales cada vez que eh, graban una cosa que ponen en Internet, en una red social. Eh, por lo tanto, estamos sometidos a una carga eh, de imágenes absoluta, que genera el riesgo del vaciado de sentido de las imágenes. Es decir, que al final la imagen no signifique nada, porque estamos anestesiados absolutamente. Hemos visto tantas cosas que estamos anestesiados. Entonces, algo en lo que yo incidiría es, si realmente queremos ofrecer algo nuestro, eh, se trata de forjar una mirada, una manera de ver las cosas, y nutrirnos de todo aquello que nos enriquece. El audiovisual lo tenemos por castigo, es decir, eh, va a estar ahí, pero visitemos museos, veamos cómo iluminan los grandes pintores que tuvieron tiempo de observar la naturaleza, de observar los espacios, de observar la luz que entra por una ventana y que refleja sobre un, un utensilio de cocina, sobre un rostro femenino, estoy pensando en Vermeer o cualquiera, ¿no? A Jack Cardiff, que era uno de los pioneros del Tecnicolor, un gran cineasta un gran director de, de fotografía que decía que su escuela fueron los museos y principalmente Rembrandt y, y Caravaggio Rembrandt y Caravaggio Entonces, aunque Vermeer también lo, lo puedes ver en sus películas eh, literatura, clave aprender a construir los personajes aprender a que los personajes no sean monigotes que vamos manejando por la acción eh, llevándolos donde nos interesa sino construir un personaje y que sus reacciones sean las naturales, las lógicas, las que puedan reconstruir esas historias que realmente nos estén interpelando y que identifiquemos como verdaderas porque en ellas vemos verdad, entre comillas, ¿no? porque están construidas desde un punto de vista eh, más o menos humanista, ¿no? Y, y yo creo que eso es capital y creo que es algo que estamos perdiendo desde hace muchos años, no solo la generación actual, sino también las previas, la mía también. Estamos muy centrados en la técnica, que es fácil de aprender, y olvidando la esencia que es que estamos contando. Eh, no por estas cosas del mensaje que a mí me, me, me incomodan. Yo creo que una película es un relato eh, que se cuenta y que lo del mensaje es algo superfluo. Es, convertirnos en mensajeros de una verdad que no nos podemos atribuir. Un cineasta es alguien como cualquier otro que tiene su visión, pero lo que sí que tiene que hacer es que su visión le refleje a él y, y, y en esa medida sus películas serán interesantes, serán singulares y, y, y estarán hablando de algo que solo esa persona puede aportar, porque afortunadamente todos somos distintos y cada uno tenemos una cosa que, que aportar. No hablo solo de los cineastas, sino cualquier persona. Y creo que eso es capital, no perderlo de, de vista. No perder de vista nunca la observación del ser humano, del vecino, del amigo, de por qué reaccionan así, de qué, qué, qué están haciendo. Y comprenderles más que juzgarles. Juzgarles creo que es mal camino para un cineasta. Yo me siento más cómodo en algo que nunca he hecho de ninguna manera, ni escrito, ni... ...que es en el western... ...es mi género favorito... ...y lo es por aquello que hablábamos antes... ...es decir, en la medida en que... Eh, ...a veces te preguntas... ...¿por qué funcionan los clásicos?... ...por qué funciona la Ilíada ...por qué funciona la Odisea... ...porque la verdad del ser humano está ahí... ...y el western tiene la capacidad de hacer eso... ...que al poner, como decía John Ford... ...a personajes... ...al borde de situaciones límites... ...tiene que salir el ser humano... ¿Cuándo sale lo mejor de nosotros? Cuando hay problemas. Cuando todo va bien, todos somos amigos y todos nos tomamos unas copas y nos reímos y hacemos chistes. Pero en el momento de la verdad, en el momento en que te enfrentas a algo serio en tu vida, en el momento en que hay algo en riesgo y algo grande, no digamos ya si es la vida, ahí es cuando sale el ser humano y sale la calidad del ser humano de verdad o la mezquindad. Y eso favorece el retrato de los personajes. Entonces esas situaciones límites yo creo que son capitales y eso está en el western. Yo creo que por eso el western es un, es un eh, género que ha trascendido cualquier cultura, cualquier época y se ve lo mismo en, en Irán, que en Argentina, que en Canadá que, y, y, y es un género que ha sido muy imitado. Yo creo que casi cualquier cinematografía ha tenido su propio intento de hacer westerns. Enrique Urbizu, que es uno de los grandes cineastas que tenemos en España, no sé si conocéis su serie para movistar gigantes. O No habrá paz para los malvados, o tiene muchas películas estupendas, La Vida Mancha. Eh, a veces, cuando hablas con él, te dice: es muy admirador del western también, y dice: Yo esencialmente hago westerns. Si tú ves La Vida Mancha, es un personaje del que se sabe poco, llega a ver a su familia, no se sabe qué ha ocurrido antes, hay un misterio, hay una mujer de su hermano, hay una relación, hay unas violencias que emergen en determinado momento, y está construido como un western. Y esa es la, capa la capacidad de interiorización que tiene Urbizu del, de, de un género que le fascina también y que es capaz de contarlo sin caballos, sin sombreros, en, en un ámbito urbano, pero a la postre tiene la esencia del, del western. Claro que a mí me gustaría también hacerlos con caballos, eh, con el vestuario, eh, con una calle del, del oeste como en Río Bravo y todas estas cosas son fuertes como, como los de John Ford, de Río Grande o Fort Apache, ¿no? Hay una cosa que me parece esencial para, para el cine que es que respire el encuadre, que se levante el polvo, que el viento sople. Todo esto a veces lo olvidamos muchas veces y, y yo creo que nuestro cine a menudo lo olvida. Nuestro cine eh, eh, tiene una historia desde las guerras carlistas, eh, la guerra civil, pero hablo de la guerra civil como eso, como seres humanos en situaciones límites, no, como, no con planteamientos ideológicos de tomar partes y todas estas cosas que me parecen ya muy caducas, ¿no? sino eh, eh, historias de seres humanos al límite. Todo esto pueden ser westerns, uno detrás de, de, de otro, y que respiren esos montes nuestros que no están en otros sitios, o esos, eh, eh, esa vegetación eh, autóctona, o, pero no como algo decorativo, sino como elementos que realmente son protagonistas de la película también. Si uno ve los westerns de John Ford, el paisaje es protagonista, interviene ve si lo, los de Antonimán hay un, un, un desplazamiento de rocas eh, un, unos bosques que sirven para algo, un río que, que lleva todo el drama es decir, eh, el, el polvo es protagonista el polvo que, que, que se levanta y todo eso da eh, una imagen muy veraz pero a la vez muy poética se puede hacer cosas muy poéticas con, con el viento en el cabello de una mujer que mira al horizonte donde se ha perdido quizá por última vez la imagen de su esposo, que va a la muerte. Y, y todo ese elemento poético es el que creo que, que, que es el cine en esencia, y, que, y por eso el western me gusta tanto. La experiencia de Silma Joe fue una experiencia eh, alucinante para mí, estupenda. Empecé a trabajar en el, en el festival a mediados de los 90, eh, y en el año 2000 en un momento en que el director eh, que había, eh, nuestro director se va a dirigir la Filmoteca Valenciana eh, a mí me cae por una cuestión de estas de que haya una continuidad a dirección del festival y automáticamente tuve la, la ocasión de poner en movimiento dos ideas que a mí me parecían claves eh, sobre las que debía girar el, el festival, que no es que antes no se hubieran tratado, pero yo creo que yo estaba en un momento especialmente indicado para, para moverlas. Eh, una era la idea de juventud, eh, hay infinidad de jóvenes en todo el mundo haciendo cine, y eh, la otra era la idea internacional, todo el mundo, eh, de, de cualquier eh, parte. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que eh, pudimos convertirla, convertirlas en, en, en nuestro motor, eh, y a la vez incorporar algunas ideas que, que siempre mientras tú estás trabajando en un sitio y ves las cosas que se hacen, a veces piensas, mira, se podría hacer esto o se podría hacer esto otro y esas experiencias pudieron ponerse en práctica yo creo que una de nuestras eh, quizá nuestra mayor apuesta fue que el festival era un festival especializado cineastas jóvenes y eh, eh, nosotros quisimos colocarlo entre los principales festivales especializados españoles eh, España era un país lo sigue siendo con un censo ingente de, de festivales de cine, hay como setas en todas partes, entonces ya eran muchísimos, el Ministerio de Cultura tenía muchos, pero eh, queríamos situar al, al festival entre los principales y quizá la medida más importante, sin duda la más importante eh, fue la apuesta por exigir a las películas que venían a competir que fueran Premier Española es decir, que no pudieran haber ido no solo no haberse estrenado en, en ningún otro sitio de España antes de venir a Valencia a nuestro festival, sino que además eh, no hubieran eh, sido proyectadas en ningún otro festival, ni en San Sebastián, ni en Valladolid, ni en Gijón, ni en ningún otro. Eh, ¿Qué estábamos haciendo con eso? Entrar a competir directamente con los principales festivales especializados. Gijón era especializado en cine independiente, eh, ha especializado en cine fantástico y, y de terror, y otros en, en, en otros eh, terrenos, Huelva, cine, cine iberoamericano. Y eh, luego hubo otra medida que fue eliminar el límite eliminar el de edad para competir en las secciones oficiales del festival. Porque hasta entonces, primero en una primera etapa del festival hubo un límite que eran los 30 años de edad. Pero el director con el que yo empecé a trabajar, José Luis Rado, eh, y hablo con las instituciones para decirles, a ver, en la sección de largometrajes es muy difícil encontrar eh, películas competentes de cineastas eh, menores de 30 años. No han tenido posibilidad muchos de ellos. no, Amenábar había hecho con 24 años tesis y, bueno, y en su época Orson Welles también, eh, Ciudadano Kane con 24 años. Pero eh, eso no era lo usual, era mucho más complicado llegar a dirigir un largometraje. Y consiguió que se aumentara la edad hasta los 35 años. Para nosotros, eso eh, seguía siendo un. Para nosotros, me refiero a la época en la que ya fui yo el director, seguía habiendo seguía un hándicap. Y es que encontrábamos muchas películas muy frescas, radicalmente del espíritu del cinema joven, que a lo mejor el director, en lugar de 35 años, tenía 36. O tenía 35 pero cumplía 36 dos meses después del festival, pero como la fecha que se daba para poder competir era nacidos con posterioridad al 1 de enero de tal fecha, para que siempre fueran eh, no más de 35 años, se quedaban fuera. Entonces sentíamos que estábamos dejando lo esencial que era la película, el cine, fuera de los márgenes del festival. Por lo tanto, una segunda medida unos años después fue eliminar ese límite de edad. ¿Para tener películas de cineastas de 60 años? No. E incluso hubo quien eh, con posterioridad confundió eh, la, la iniciativa nuestra. Y decían, claro, es que ahora caben todos. Y, es, y no era esa la, la cuestión. Era que ya no te iba a parar que el cineasta tuviera 36 o que tuviera 40. Es más, a lo mejor un cineasta de 30 años que viene de Hollywood tiene ya una carrera hecha. Es una industria muy consolidada y a lo mejor tiene... Eh, eh, dos películas y ya es un cineasta como se suele decir, consagrado pero a lo mejor un cineasta serbio eh, que tiene tres películas eh, y a lo mejor no ha cumplido los 40 años es un cineasta netamente joven eh, porque es una industria donde es mucho más difícil hacer cine, entonces relativizábamos esa cuestión, no era lo importante y además eh, nos dimos cuenta de una cuestión y es que el espíritu de quienes empezaron el festival en el año 86 era cinema no cineastas jóvenes, sino cine joven. ¿Qué era joven el cine? ¿Qué buscábamos? Películas inquietas, películas eh, en las que los cineastas tuvieran una mirada que no seguían clichés, que no seguían caminos trillados, que buscaban sus propias vías de conexión, sobre todo en la época, esa, esa primera década de, del siglo XXI, en la que los nuevos formatos estaban favoreciendo incluso cambios a la hora de comunicarse con el público, incluso de lenguaje incluso a la hora de seleccionar qué planos estás utilizando. ¿no? Y, y ese fue el, el motor nuestro. Entonces yo creo que ese fue un segundo punto eh, importante, independientemente de, por supuesto, eh, vivir y hacer toda la evolución tecnológica eh, del cambio del analógico al, al digital, que en cuanto a las proyecciones nos costó un poco más, pero por ejemplo, sí que eh, Cinema Jove fue el primer festival español en incorporar las redes sociales a su comunicación. Y, sí, y otros vinieron después, naturalmente, pero eh, fuimos los, los primeros. Por lo tanto, estábamos dando unos pasos incluso experimentales para, para nosotros. Porque, claro, eh, teníamos un público eh, que en buena parte era joven, no solo porque no era un festival excluyente, pero era un público esencialmente joven que estaba cambiando y eso nos obligaba a fijarnos mucho y a estar cambiando nosotros a la vez. Yo también me hice mayor haciendo el festival porque no siempre fui como soy ahora y, y perdí el pelo mientras lo, lo, lo hacía. Pero, pero bueno, fue una experiencia muy enriquecedora porque te permitía desde una plataforma como el Festival Internacional de Cine de Valencia, que fue otra de las cosas, incorporar Valencia en el nombre del festival. Porque eh, cuando yo empecé ahí se llamaba Cinema Jove sin Más y a menudo... Te llamaba gente para pedir incluso subvenciones, no sabían exactamente qué era Cinema Jove. Entonces, una de las primeras medidas fue que se citara el nombre completo y siempre nuestros catálogos, nuestras comunicaciones, siempre saliera Festival Internacional de Cine Cinema Jove. Con los años incorporamos incluso Valencia, porque en nuestra conexión internacional veíamos que era muy importante siempre el nombre de la ciudad. ¿Qué hablamos al final? El Festival de San Sebastián, el Festival de Cannes, el Festival de Venecia... Todos están asociados a una ciudad y tiene un sentido, porque dinamizan la, la, la vida de la ciudad, eh, el, el, el, el, el enriquecimiento de los comerciantes, todas esas cosas que a menudo se pierden de vista eh, con los festivales. Por lo tanto, eh, acabó llamándose Festival Internacional de Cine de Valencia, guión cinema llove, por no perder nunca la, la esencia. Entonces, fueron 17 años dirigiendo el, el festival, por lo tanto, hubo muchos momentos. Eh, eh, críticos, donde había que tomar eh, decisiones, pero yo creo que así, con un vistazo plano secuencia, con Berlanga, eh, más o menos yo creo que esos son los momentos eh, clave. Muy, quizás, excesivamente técnicos, pero es verdad que, por ejemplo, eh, para el año 2005, ya la FIAF, la Federación Internacional de Asociaciones de Productores eh, de Cine, a nivel internacional nos, nos reconocía entre los tres festivales especializados principales de España. Y eso fue como, ah, pues sí, hemos, hemos hecho la apuesta bien. Teníamos gente incluso dentro del festival que nos decía, no, no, no, ¿cómo vamos a empezar a pedir premier española? Pero ¿quién va a querer reservar la premiera española para nosotros? Era un riesgo, lo corrimos y, y, y salió bien. Podía no haber salido bien, pero afortunadamente gracias a Dios salió bien.